Muy bien, pues estamos en el segundo capítulo de la serie de extraplano extremo. Eh, uh, tengo esto como muy subido, ¿no? 20, vamos a dejarlo en 15. Venga, vale. Pues estamos aquí otra vez en la serie de extraplano extremo. He estado haciendo una cosita y me he creado un pad de textura. En plan, he cogido otro pad de textura y lo he modificado un poco. Y... ¿Qué trae este pack de textura? Bueno Modifica eh, Las armaduras eh, Lo he estado haciendo yo, ¿vale? Eh, modifica las armaduras Para que se puedan ver mejor la skin Porque es que si no la skin casi que no la veo bien Y también Esto estáis viendo El césped Césped es algo que me, me molesta mucho en Minecraft De verdad, me molesta muchísimo eh, Cómo está hecho Y... plan Visualmente Entonces he decidido... Pues... Eh, vendría siendo cambiarlo Lo he cambiado, he puesto este de cerpe Y eh, la tierra pues es... Tal que así ¿Vale? Es, es, lo que, es lo que he hecho Bueno, vamos a coger... Maderita Vamos a ir con mucho cuidado ¿Vale? Porque esta serie no es para tomársela ni mucho menos en, en broma ¿Y qué es lo que quiero hacer? Vale, para empezar lo que quiero hacer es en nuestra casa, esta que tenemos aquí vamos a venirnos aquí y vamos a empezar a hacer la... lo que vendría siendo la subida eh, no sé cómo, cómo ponerlo exactamente ahora mismo lo he dejado así, en plan, lo de... los bloques así Uf, este bicho vale, esto ya me da menos miedo me siguen dando miedo porque... Eh, pegan, pero ya estos chicos no... No los temo, vale Vamos a hacer una cosa, vale Vamos a venirnos aquí Y quiero poner primero aquí Una... Una subida Vale Total, casi Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Esto lo hago más que nada para poder luego saber cómo, cómo subir. Vale. Y esto lo vamos a dejar así. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Y es que para nosotros subirnos ahí vamos a tener que hacer un pequeño parkour. Va a ser el Uf, que yo... Hay mucho, tío. No puedo cargarme el puño, ¿verdad? No. tengo que cargar <risa> vale esto me va a servir para subir nosotros vamos a usar primero esta escalera pero me gustaría que con esto no puedo pero con esto sí vale, voy a dejar esto aquí vale voy a coger todo el que pueda y voy a hacer cubos plan bloques de esto bloques de slime de para que cuando esté yo ahí arriba y me tire pues que no me mate, más que nada. Creo esto funciona así, creo recortar. Lo que tierra lo vamos a poner aquí para poder subir Por ahora Vale Esto ya lo haremos mucho mejor Obviamente en su momento En futuro Pero por ahora vamos a dejarlo así ¿Ve? El, el, lo que es el cp Ya no molesta tanto Por lo menos en mi opinión No es tan molesto visualmente Es que el juego tiene malos gráficos, ¿sabes? Que, pero es que es lo que hay, que vamos a hacer. Vale. Mm, vamos a coger y vamos a poner la cama. ¿eh? No puedo dormir, claro, obviamente, pero lo que quería hacer era poner cofrecitos por aquí. <risa> por ahora. Eh, para ir guardando algunas cositas. Como son la obsidiana eh, Uf, es que esto lo puedo usar, ¿eh? Vale, vamos a guardar cosas Esto... Mmm, carne de zombie Semilla La comida por ahora la puedo dejar como la tengo plan, no necesito más Con patatas y manzanas por ahora voy bien El alto horno Los telares No voy a necesitar muchos más Atriles si sí voy a necesitar, pero bueno, los voy a dejar por ahora Libros y... Ya estaría Tengo un pico de hierro Que creo que me lo voy a llevar eh, Vale Pues... En principio si me tiro aquí Vale Esto está bien, eso está bien Uf, uf Madre Vale Necesito para empezar a cargarme golems Necesito quemar golems Y necesito Sacarle su... Su hierro Hay una cosa que es que yo puedo coger y encerrar a un golem Lo puedo hacer perfectamente eh, qué pasa primero voy a coger algunos bloques para pa tener como encerrarlo y después le tiro la lava hmm. vale se está haciendo de noche y voy a tener que aprovechar la noche para dormir porque no me la quiero jugar, no me la quiero jugar. Voy a ir primero, ahora después. Vamos ahí al. Al más más. Y. Y esas cosas. Vamos a ir. Bueno, vamos a ir viendo a ver cómo nos movemos. Eh. Le he dado al. al render de chunks. Vale. Para que no nos aparezcan aquí bichos, deberíamos de poner antorchas ahora que lo pienso. Vale. Vamos a poner aquí una antorcha. Creo que debería poner por aquí otra Esta escalera, lo, he, lo que he dicho, son bastante momentáneas Porque ni mucho menos quiero... Quiero hacer una subida así, pero bueno, esto es, es el principio Esto es el principio Vale, ya tenemos el spawn aquí Vemos el spawn aquí. Mm, vamos a tirarnos aquí abajo. Uf, es que hay un creeper. Uf, ¿me lo juego? Hola creeper. Hola. Hola. Hasta luego. Bueno, bueno, está tranquilizado, ¿eh? Se ha tranquilizado. Vale. Eh, esto es subiendo la Z. Vamos a ir lo directo a, a lo que es subir la Z, ¿vale? Siempre lo que es subir la Z Y vamos a... Vamos a buscar también Si podemos Me voy a quitar esto y me voy a poder <coughs> Los bloques de tierra Si sí, podemos un caballo Un caballo porque un caballo nos va a venir bastante bien, eh Para avanzar Nos va a venir bastante, bastante bien En gran parte el mapa va a ser así en plan base así de grande. Los pantalones de cuero son lo único que no he cambiado. Porque he dicho, pues, los pantalones de cuero no creo que le a dar yo mucho uso. Que vamos que eh, tener la armadura de hierro, que no creo que tardemos mucho en conseguirla. Y quitarme los pantalones de hierro, seguro vamos. ¿Qué pasa? ¿Por aquí no hay aldeas o qué? No podría haber por aquí alguna aldea. Vale Nosotros seguimos avanzando Y aparecerá una, ¿no? porque las aldeas Son comunes Pero vamos, estoy yendo Totalmente recto y no encuentro ni una llega <coughs> llegar a mil bloques Sin encontrar una aldea Mira, ya hay una Pero bastante flipante, eh Bueno, pues vamos para allá Vamos para allá A ver en el, en el esto se ve bien que Yo veo el césped más plan, de otro color Porque tengo como un brillo subido Pero vamos Que Que se ve bien, se ve bien A ver Los el lime. Eso es herrería Qué bien, tío Qué bien Qué bien Vale, vamos a ver si Si aquí encontramos un golem de hierro Y más para allá hay más Y más aldea Vale, herrería Vamos a entrar aquí Vale No te voy a colocar esto de forma. Ahí Perfecto, 4-2 Dios mío, me está, me está... Me está salvando la vida esto, ¿eh? Vale, necesito Necesito dos diamantes ¿Dónde puedo encontrar yo diamantes, tío? ¿Dónde puedo encontrar yo diamantes? Necesito antes que nada Antes que nada mm. Hierro Este hombre Ven, que te voy a encerrar. Es que la, la cosa es coger y ponerle lava tal que yo hago así. Los golems, tengo entendido que no pueden subir bloques, ¿no? Sí, se sí puede. Me bueno, da igual. Si lo que quiero es encerrarte, hermano. Por ahí no puedes pasar Vale, ¿cuál es el plan? El plan es el siguiente Yo Voy a coger madera Un poco de madera Por aquí Y vamos a hacer Carteles Esto lo, lo hago más que nada para Ahora mmm, Cuando me vaya me vaya a poner a quemar el golem Que... Que no intente escaparme, ¿sabes? ¿No vas a dejar? Vale Vale, entonces Yo tengo entendido que si yo ahora hago así Antes que nada, para que esto no salga No sobresalga Que hace así No puede ser Me he cagado porque soy son normal Y no me lo esperaba No me lo esperaba, que todo tonto hizo Si yo lo dejo esto aquí Al principio muere Y el eso Vale, cae aquí Vale, eso era lo que yo quería Me ha quedado Cinco Vale ¿Qué voy a hacer con 5? Me debería hacer unos pantalones Pero me voy a hacer otro cubo Un cubo para Llevarme agua Para llevarme agua Por ahora ¿Vale? Bien Sabéis lo que necesitaría muchísimo Diamante Si yo encuentro ahora mismo dos diamantes Me puedo hacer la mesa de encantamiento Y si me puedo hacer la mesa de encantamiento ya Ya Sería un avance que flipas ¿Eso es otra herrería? Si es otra herrería Mmm... Me doy un aplauso Porque las herrerías no son A ver, son comunes Pero no siempre salen No, es un pozo Es un pozo, es un pozo Vale No he mirado de todas formas en aquella De esto Algunas cosas Pero bueno, yo ahora mismo lo que estoy buscando son golems de hierro Mi objetivo ahora mismo son los golems de hierro Aquí de breve a haber otro golem. Uh Eh, un flechero Cojones Palos me das en ¿Sí? Un poco raro, la verdad por mí. Necesito un caballo, tío Sería genial que aquí hubiese un caballo Sería genial ¿Qué pasa, ovejas? Sale el día de antes Sí, y ahí estoy viendo otra. Y al fondo. Mira, estoy viendo el golem también. Vale, vamos a matar al golem. Y hay caballo. Caballos aquí, ¿eh? Y el golem. Vale. Necesito tierra. Y con este golem me intento hacer ya unos pantalones. A ver. está Ahí Que bien se está cortando este golem intentando ser muy gafe Vale Vale eh, Yo si fuera los aldeanos me quitaba La verdad Se mueve nada el golem, ¿eh? Vale Vale Pues... Está en mi hierro. En el caso está, está saliendo ardiendo, pero vamos. No es algo que me preocupe. Total, las aldeas no es que sean nuestra prioridad. A ver. Tiene corazones. Eh? Tiene los mismos corazones. <coughs> A ver, no está mal. Puede tener más corazones, pero vamos por ahora. Veis viendo A ver a ver cuál es el, el que primero El que primero decida Este Este sí Pues Vámonos Uy, salta, eh Salta, salta Vale, vamos para allá corriendo Y corre tela Vale, está bien, está bien Me gusta este, este caballo eh, Vamos a tener que pasar la noche fuera aunque podríamos dormir, pero bueno, pasamos un poco la noche fuera y ya está. Eh, tengo siete ya para hacerme un pantalón. Voy a hacer ya un pantalón y me lo debería de hacer lo antes posible. ¿Herrería? Sí, herrería. ¿Qué máquina? ¿Qué máquina? Una herrería. ¿Eh? ¿La espada? Sí, tengo aquí una espada mejor. Y dos picos de hierro más. Los picos de hierro verdaderamente mmm, quitan igual. Necesitamos un pico de diamante. Para... Para lo que sería nuestra... Nuestra sirena que tenemos que picar. Pan. <risas> Otra shader puedo tener tela de caballos, eso sí. Vale. Esa la hago así más que nada para... Uf. Vale. Quiero ver a ver si se cargan al, al golem este yo mientras... Esto es madera, ¿verdad? Sí Vale Me están pegando al golem ahí, ¿eh? Y si se lo cargan me, me queda su hierro seguro Vale, pues mira ya iría full full iron Y como podéis ver, no molesta nada ¿Vale? Así, así quedaría No me molesta nada lo que es la skin eh, El casco, se sabe perfectamente lo que es Esto es el cinturón este que hay aquí Es el peto el, Las rodilleras esas son estos Y la botas, pues, de abajo Bastante... Eh, se encarga el cole, ah, no está ahí Vale, mi caballo Vale, el caballo está aquí o oh, no Me voy a traer aquí unos bichos Para que le den al golem eh. Dale al golem, dale, dale, dale Eh hey, tú, creeper, ven Eh hey, creeper, ven, ven, ven Ven, ven. Uff Parece ser que no ha sido suficiente para cargárselo. Vale, pues vamos a hacer una cosa y es. Cargarse la araña. Carga cárgatela, cárgatela. Eso es, disparale, disparale, disparale. Yo me cubro detrás del bolem, ¿eh? eh. Hierro. Me voy. Me voy de aquí... Oh, espérate, que aquí tengo... Creo que me va a ser muy útil Esto me lo voy a llevar Vale Muy bien, pues vamos a seguir... Para acá Vamos a ir al 0-0 ir al 0 y... Bueno, espérate, vamos a ir... En verdad, en vez de ir al 0-0, vamos a ir más para adelante. Vamos a ir más para adelante y vamos a buscar... Una... Una nueva aldea. Porque... ¿A ver cuánto ya tenemos? Tenemos tres. Un poquito, pero tenemos. Eh. ¿Por ha saltado, de repente? Vale, mira, ese tiene... Tenía de estos de oro encantado A ver, Endermans Uh, Enderman voy a necesitar, eh Voy a necesitar cargarme a algún que otro Enderman Porque Pero no, no sé no, Ahora mismo no me voy a pegar no sé, con ese me, me voy a pegar con este Coño, vaya hostia, me ha metido Me cago en su mula Me cago en todo lo cagable Recupera, recupera, recupera Me está siguiendo Sigue recuperando, sigue recuperando, sigue recuperando Recupera Como me he metado otra Me revienta, ¿eh? Me ha soltado perlas Menos más, vamos Después de cómo me ha, me ha puesto los cojones Me lo ha puesto de corbata, chiquillo Es que mmm, me revientan hasta yendo full iron, ¿eh? Es que voy full iron Sabía yo que no me tenía que meter con él Sabía yo Bueno Vamos a ver que encuentro por aquí? Ajá, voy a comer Vale Comidita por aquí Aquí he estado seguro Porque aquí es donde estaba ¡Eh! Aquí es donde estaba el otro El otro golem Ha tenido que salir uno nuevo, ¿eh? Cosa que ahora mismo no voy a investigar, porque... Eh, eh... Pero, tío. Se me queda pillado. Mm. Tal vez también la hemos mirado. Vamos seguir más para adelante. Ya me aleja. Me aleja, me aleja. Y ya, cuando tenga que volver, volveré. Tío, no ha sido muy buena idea meterme contra un Enderman... Hmm. En las condiciones que estoy, la verdad Porque necesito... Necesito dos diamantes Necesito dos diamantes Tengo cuatro obsidianas Cuatro obsidianas Y creo que en casa tenía tres más Sí, pero me faltan otras tres Para poder ir al, al nether, mínimo Así que... A ver, en el nether ya, pues en el nether... No es todo extra plano. Hay más cositas. pero Y allí puedo encontrar más diamantes. Eh, pero necesito obsidiana. Necesito bastante obsidiana. Me gustaría ir al Nether con todo encantado. La verdad. Me gustaría ir al Nether encantado. A lo mejor todo protección. Uno sería lo suyo. Pero es que protección uno. <risas> Como que tampoco es que me vaya a salvar la vida demasiado. Vale, otro golem. No, no, si vosotros con que matéis al golem... Me vale. ¿Esto qué es? Uh, libros. Los libros los necesito. Ya ¿Lo estoy lleno. Vale. El hilo... El hilo creo que sí lo voy a necesitar los brotes de árbol no los pantalones esto tampoco la espada de piedra esto tampoco y... ya está esto nada más carne de zombi esta lo debería de poner aquí mi caballo vámonos por aquí no hay nada más ¿Esta casa qué es? ¿Qué coño? No hombre, tío Me queda pillado esta mesa, es la de... ¿La de qué? De herrería Uh, esta mesa... La puedo necesitar Y otra aldea Mira, eh Topeta seguro Uy, casi Vale, bastante bien Por ahora bastante bien Vamos a ver, por favor, una herrería, tío Ya no me van a salir más herrería Me lo estoy viendo, ven ¡Oh! Ahí hay una herrería Madre Vale, vale, vale ¿Qué pasa, golem? Está haciendo de día, ahora en cuanto <coughs> En cuanto todo esto esté arreglado Vale, hierro Otro peto. Muy bien pero no hay diamante Es lo que ahora mismo más necesito Y si hago un 4 obsidiana Tengo hierro, pero... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, amigo, no Ah, que todavía... Está, está rayado aquí, ¿no? Está ahí, está ahí Tú cata ahí? ahí, anda vale pero... empuja no yo ayúdame Oh. Eh, Está ya tú yendo muy arriba, ¿no? Ahí Vale Y vale Dos carteles Yo necesito cuatro carteles ahí Uno Dos Tres Y cuatro Se aguanta, ¿no? Mira Toma piedra ¡Eh! No Eso no lo puedo permitir Yo ahora mismo ¡Huye! ¡Huye! ¡Huye! ¡Huye! Eh... Diez Con diez no tengo nada aquí Eh, allí hay... Estoy bueno, viendo varias aldeas, eh. Vale, mi caballo. Aquí estás. Aquí estás, bonito. Me he visto uno más. Allí, esa, esa más allá. No, pero ahí estoy bajando. Tengo que ir subiendo más. Vale. Ahí estoy subiendo X. Pero bueno, da igual. Esta ya la hemos visto. No sé, Bueno, yo con encontrar zonas nuevas, hierrerías nuevas. De todas formas dentro de nada vamos a dejar este capítulo aquí. Porque me da a mí que se estará alargando. No tengo ahora mismo ningún.. ninguna cosa que me. Que me diga cuánto llevo de vídeo ni nada. Pero bueno, por ahora lo que nosotros necesitamos. Es.. Eh, es encontrar esto eh... Necesito encontrar Herrería No, tío Qué mal hierro Vale, voy a seguir para adelante Necesito una herrería Bueno, estas, estas zonas también me vienen bien por los libros. Ah, no, pero si aquí ya está. Aquí ya he estado, tío. Estoy bajando. ¿Qué estoy bajando? ¿Estoy bajando algo? Si estoy bajando.. ¡Eh! Ahí hay un edificio. Vale, aquí ya no sé yo si he estado, eh. Ahí hay una herrería. Vale, vamos a ver si. Vale, la lava no está quitada ¡Madre! Y yo me iba a perder esto 10 de... 10 de obsidiana Bueno, pues con esto... Con esto voy muy bien, ¿eh? Voy muy bien mm... No tengo diamantes, pero... Tengo obsidiana Vale, voy a ir aquí Que esto es subir más a ver si encuentro... bueno, necesito uno de obsidiana pero al lado de casa... qué coño, no necesito más obsidiana ya tengo la obsidiana ya tengo, ya tengo todo lo que quiero todo lo que quiero lo tengo ya, vale mm. vale, pues voy a ir volviendo a casa voy volviendo a casa que es en esta dirección y voy a... voy a ir dejándolo por aquí voy a ir dejando por aquí este vídeo eh, espero que os haya gustado Si queréis más vídeos de... De... Lo que vendría siendo extraplano Extremo extra plano, extremo Ya sabéis, dale like Y yo os lo traeré eh, Voy a grabar un vídeo seguido Porque me he quedado con ganas de jugar Así que voy a grabar otro vídeo Así seguidito, así que ya sabéis Si queréis que ese vídeo Se suba, dale like Y yo os lo traeré Así que nada, de hecho que este capítulo me ha gustado Adiós, Adiós.